¿Cómo están? Eh, bueno, ya estoy en la mitad de mi viaje eh, Estoy un poco resfriado Porque claro, en esta época Es como un poco difícil No resfriarse Y tener aquí como amigos Que te acompañen Pero bueno eh, Lo he pasado muy, muy, muy, muy, muy, muy Muy bien Hoy eso me sería igual Que la claro, He hecho un montón de cosas Pero lo más importante Es que este viernes Se va a hacer El concierto de Monster X Acá en Chile En el Polideportivo Del Estadio Nacional Así que espero de corazón Poder verlos a todos ahí A los que no he podido ver Porque ya he visto a mucha gente Pero a los que no he podido ver Espero de corazón verlos ahí Y no se pueden perder este concierto porque realmente Noix me han contado que está preparando Una cosa muy bacana y regalito Para la gente de la zona VIP 700 high touch Onda, 700 high touch Me querí jugar Además va a haber un sorteo de 50 fotos para poder tomarse Con Monsta X y más de 150 Discos autografiados, o sea Quédense al final del video, porque además les tengo una sorpresa relacionada a Monster X Porque si usted no tiene ticket y quiere ir a ver a Monster X este día viernes Quédense hasta el final porque le voy a dar una gran sorpresa Eso. Bueno, una de las cosas también que he hecho en este tiempo que estaba acá en Chile Ha sido eh, juntarme mucho con mis amigos Y fui a un evento que se llama Asian PARTY Que se hace en la Blondie, en una disco Y ahí se presenta muchos grupos de baile Fui a ver al Mati y al Ale que estaban bailando con Allwing Voy a dejar algunos videos por acá, así como para que vean Así que ellos lo dan todo, porque siempre lo dan todo parte muy bacán, que pusieron una especie de BTS y estábamos con uno, con nuestro Army Bomb y con la Yes, con mi amiga, cuando lo dimos todos estábamos gritando, nos burlamos mucho de la Eli porque ella cuando, ella ama mucho a Jimin entonces cuando gritaba por Jimin como que se volvía loca, histérica y bueno, igual que todos ustedes, entonces no es mucha la diferencia en realidad pero, oye, no, mal no, y parecía así como una mezcla entre ah, llegó mi gato llegó mi gato este es mi canal, no es tu canal y ahí, se va pero entendió tenía muchas ganas de gritar los fanchan de Airplane parte 2 y al final los pude como practicar como en vivo bueno al frente de una pantalla pero en vivo así que eso es tan típico esto de que pasen con parlante ofreciendo productos de limpieza o lo que sea acá en Chile pero eh, Interfiere mi video, pero eh, es como folclórico y simpático. Yo aún recuerdo al caballero que decía, berro, vendo a vendo a o también recuerdo a personajes típicos de mi infancia, como el príncipe del gas, gasco, gasco. Después de que terminó el evento, eh, me fui a comer con el Mati y el Ale al Chicken Story porque eh, el Mati estaba de cumpleaños, entonces le preparé un cumpleaños de sorpresa, que al final no fue tan sorpresa. Bueno, esta gente hace tanto show, pero no importa. Luego les comento que fui a la grabación del single que va a presentar High Class, que es el grupo que ganó el K-Pop World Festival aquí en Chile. Ella grababa el tema eh, fake love y realmente eh, la calidad vocal de las chiquillas es muy muy buena así que de verdad toda la gente que esté viendo el video que esté muy atento a las redes sociales tanto de high class como a la mía o como a la del K-Pop World Festival porque vamos a darlo todo para poder apoyar a high class cuando suban su video y poder que tengan muchas visitas y mucho apoyo que es lo más importante porque tener y exportar producto chileno es muy muy Importante También les cuento que participé de Free to Play, que es este programa que hace Etcétera TV, eh, Fue como muy cuático, porque yo, bueno, siempre veía a los monos chinos en Etcétera Y nunca pensé que iba a terminar yo en Etc Entonces fue como muy freak Pero fue muy bacán Fue una entrevista muy entretenida, porque no fue solamente que se trataba de, de mí como de yo, de uh, youtuber, influencer Sí, claro Um, sino que se trataba como un poco de hablar sobre Corea, sobre la experiencia de vivirlo como fans y lo pasé súper bien. Si no ha visto la entrevista, bueno, quizás esté en el canal de... Eh, etcétera, pero no estoy seguro. Pero si no, eh, lo repiten como mucho. Entonces como que en volar, ver la repetición y ahí salgo. Me gustó mucho porque hablamos temas como del fansign de BTS, sobre la experiencia con Blue Boys y Super Junior, hablamos sobre mi estudio en Corea, entonces pues realmente fue muy, muy genial. Y bueno, agradezco mucho también a, a, a la NC que fueron muy bacales conmigo y la conversación se dio de manera muy natural, así que también agradezco muchísimo eso. Y bueno, a toda la gente que también eh, subió la foto así como diciendo oh, estoy viendo el chivo en, el, en la tele, también le agradezco mucho. Yo reviso, como les digo, siempre la historia de Instagram que me mandan, yo la reviso. No la respondo, porque si respondo buena, tengo que responder a todo entonces me estreso, colapso y me... Pero yo en el fondo las quiero todas. Uy, me costó decir eso. También les voy a contar ahora que esto es como una especie de story time muy entretenida. Eh, estuve... Eh, estaba en la casa amiga. Ella vive en la comuna de La Cisterna, el bosque bueno por ahí Llegó una vecina de ella y le dijo Oye, sabéis que Mi hija es muy fan del Seba Ese día llegamos muy tarde porque como andábamos eh, Comiendo pollo coreano con el mate y el ale La cosa es que llegamos y la niña ya se había dormido Y como que me había estado esperando Pero como que ya había dormido porque ya era tarde Eran como las 12 de la noche, 1 de la mañana mamá. La cosa es que llega la mamá después y dijo Llega y habla con la calle y dice Pucha, hubiese sido como ideal de que el chico pudiese ver Como conocía a mi hijito Y le dije, pero vamos a despertarla y la mamá me dijo así, como de verdad podía ser eso. Y le dije, obvio, ¿cuál es el problema? Vamos. Y la fuimos a despertar, po. Y ya ya entramos a la casa y todo así, como que <risa> <risa> Tenemos una <la> ¿Qué <familia? risa> <risa> ¿Qué fue? ¿Qué <esto>, <risa> ¿ya ¿Qué ¿Qué ¿Qué Y entramos y la niña, y la claro la niña estaba raja, estaba durmiendo así Y voy a dejar el video acá, yo le he pedido autorización a ella y a la mamá así que podía subir el video, mejor que sí Y ya la despertamos y la niña así como, ay oh, ¿qué, qué onda, qué onda, qué onda Y yo así como, oh, hola, eh, como gracias por seguir mi canal y ver mis estupideces Porque no hago más estupideces, que estupideces Y aquí llegamos ya, ya despertamos sobre por despertarte Todo bien, así que, oye, muchas gracias también por el apoyo y bueno eh, disculpa a los papás y a la familia que vinimos ¿sí? Pero eh, a la hermana, viene, no, <ríe> ven, <ríe> Sí, la ven, está ven. pero fue una sorpresa Y te agradezco a ti también por, por mi video Pero lo más importante siempre es apoyar siempre el K-Pop Y todo sí, lo que hizo de k Así que eso, muchas gracias a ti Porque no, tú eres la hermana no, de a este capítulo rila, ven, No, de verdad, gracias a ti Eso, nos vemos, bye bye, bye, bye. Le dije muchas gracias y todo Y también fue súper lindo porque También lo que ha pasado en este tiempo es que me he dado cuenta que hay mucha gente que sigue mi canal Como que me piden muchas fotos, voy a los eventos, me piden fotos, voy como a la junta, me piden fotos Esa gratitud, eh, me cuesta mucho como consolidarla porque siento que es como... Yo no siento que la gente tiene que ser mi fan, porque ser fan es para ser fan de lo, los grandes artistas, ¿cachai? Como que siento un poco que como que comparten quizás mi pasión y es como lo que eso es lo que admiran Bueno, también eh, me dio por ir a Viña del Mar eh, El y un amigo mío, vive allá en Viña del Mar Y con el le dijimos hoy, vamos a Viña del Mar, así como a carretera, a dar los dos, pero, eh, en realidad recibía muchos mensajes de gente de viña de la quinta región. Y dije, voy a hacer una junta, así como súper piola en realidad. Así como que lleguen, no sé, dos, tres niñas y conversamos un rato. Así como súper normal. Ya de repente llegamos, una niña me ayudó con eh, un tema de parlante que le mando un saludo también. Muchas gracias por eso. Dicho sea de paso, llegaron como noventa y tantas niñas. Y yo así como, hey, ¿yo qué hago ahora? Porque yo tenía una junta para tres y ahora llegaron 90 personas. ¡Qué ajo! Senté como a las niñas, como en una cosita, así como en una baranda. Ya, yo tomé la iniciativa fue como, ya, hágame preguntas. Y ahí también hablamos un poco de lo que es como el K-Pop en Corea Hablamos de mi vida ya como siendo estudiante un poco Me hicieron preguntas más personales Hicimos un juego, un K-Pop Battle Dance, así como que a bailar canciones de K-Pop Hice un concurso también de comer picante Y lo más importante de esa tarde también fue un premio especial que yo le llevaba como a mi suscriptora A las personas que iban a mi junta Fue que de la ganadora del K-Pop Battle Dance yo regalé una entrada para ir a ver a Monster X al sector VIP Para el concierto de este viernes Ella estaba muy muy feliz, onda no se lo podía creer Y fue muy muy genial La recepción de la gente de Viña fue muy bacán También hablé con las mamás, las mamás también súper simpáticas Muchas mamás me dieron así como las gracias también Porque decían que como que lo que yo hacía en YouTube un poco Era como mostrar este lado de ser fans Pero siempre dejándole espacio como a, a la objetividad Y ser como que si tengo una tarea, tengo los estudios Los estudios siempre, siempre van a ser primero Así que como que también recibí mucho amor de parte de las mamás de la niña Así que también fue muy, muy, muy, muy genial Un día estábamos en la radio de Army Chile Que es On Radio BTS Para que lo busquen en la página de Facebook y en la aplicación Estábamos en la radio y dijimos Oye, ¿y si hacemos una junta así como tal día ¿Qué pasa si juntamos así On Radio BTS, Army Chile, Shipoyo Y LG que también estaba con el tema del lanzamiento del nuevo celular Y hacemos una gran junta Entonces el 4 de agosto Hicimos esta gran junta en el parque O'Higgins Donde LG puso los Big Boys de oficiales del nuevo celular del LG eh, G7 Llegaron como 400, 500 persona onda fue brutalmente bacán. Yo también hice una dinámica. En esta dinámica te regalamos cinco premios a los cinco primeros lugares y el primer lugar que voy a dejar el video también acá también le regalé una entrada vip para ir a ver a Monster X este día viernes. El niño estaba muy feliz, se puso a llorarse y que estábamos todos así como muy en shock porque el niño como que expresó sus emociones como se dejó así como liberar por, por la emoción y dijo así como, oh, muchas gracias. junta resultó súper, súper buena, onda, voy a dejar una foto de como de la niña con los banners como que decía Chile once, eh, Love Yourself Tour, que como que viniera BTS con el próximo concierto a Chile y estábamos todos así como súper emocionados, fue muy lindo en realidad. Eh, así que todo, todo, todo en esa junta de ARMY Chile resultó Super, super, bien. Para concluir este video les quiero dar la sorpresa que obviamente les dije que les tenía preparada. Quiero que vayan ahora a mi Instagram porque les tengo una sorpresa muy grande preparada. Eh, sí. Voy a dar una entrada más para ir a ver a Monster X a el concierto de este viernes en el Polideportivo del Estadio Nacional. En mi Instagram están todos los detalles del concurso, pero básicamente es hacer una captura de pantalla, subir esa captura de pantalla a tu Instagram, etiquetarme en esa foto y poner en el pie de esa imagen por qué quieres ir a ver a Monster X y qué significa Monster X en tu vida. Eh, muchas gracias, como les digo siempre, por toda la buena onda, por todo el amor. Eh, ya me quedan muy poquitos días acá en Chile. Pero los voy a disfrutar al máximo y cuando llegue a Corea me voy a ir con esos recuerdos muy lindos de todo lo que viví con todos ustedes, con todos mis amigos, con todos mis familiares acá en China. Así que de verdad, de verdad, muchas, muchas gracias. ¡Oh! Ya, nos vemos. Bye, bye.